¿Me escucháis? Perfectamente. Vale, bueno, pues yo creo que ya es hora, ya son las 4 y 5, ya sí. es hora de empezar. Se vaya incorporando después los más tardones. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por, por asistir. Espero que hayáis tenido tiempo de tomaros el café, porque nuestro docente hoy os va a meter caña para que aprendáis un montón de cosas. Y bueno, pues sin más, os presento a Paco Casado creador de contenidos exper experto en nuevas tecnologías, es también podcaster y colaborador en Cadena Ser y es uno de nuestros docentes más queridos. Lo vais a tener una hora y media, si sí, sí, tenéis que hacerle muchas preguntas él se queda un poquito más, no pasa nada, sí, sí, ¿de acuerdo? Bien. Y os dejo en la mejor de las manos. Así bueno. que, muchas gracias Paco. Ah, muchas gracias sí. a ti, Ana. Sí, se ah. va a grabar la sesión y lo vamos a subir a YouTube mañana. No te preocupes que estará en YouTube mañana en el canal de Andalucía es Digital, ¿de acuerdo? Venga, pues ya te dejo, Paco. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues eh, buenas tardes eh, a todos. Eh, eh, eh, en la sesión de hoy yo voy a tener el chat abierto aquí a la derecha. Es de decir, que si en algún momento me queréis eh, hacer una pregunta, pues eh, saber que... Que voy, a, que voy a poder verla y os voy a poder eh, responder. Y ya, si en algún momento alguien ya me quiere hacer alguna pregunta, digamos, más eh, pues, eh, a viva voz, pues eh, se le abre el micro y eh, la podremos... Eh, eh, ¿No escuchas nada? A ver, un segundo, espérate. Eh, yo, eh, ¿Alguien más me oye? Eh, bueno, ¿alguien más no me oye? Eh, vale, pues... Eh, si ves que no... ¿Quién me estaba diciendo que no oía? Eh, Juan, si ves que no se oye, pues eh, yo lo que te recomendaría es que cierres y vuelvas a abrir. Vale, eh, me oye muy bajo. A ver un segundo, voy a mirar un momento el, el volumen, no sea que, que lo tenga demasiado bajo. Un segundo, a ver, lo he subido lo he subido un poco. Eh, un segundo. Eh. Vale, lo tengo, lo, el volumen lo tengo yo al máximo. Es decir, que si podéis, si, si me queréis ya oír eh, mejor, eh, subid. Eh. Lázaro tampoco oye nada. Eh. Exactamente, pues lo que acaba de decir, lo que acaba de decir eh, María Eugenia. Eh, bueno, pues eh, en la sesión de hoy, ya la semana pasada, ¿no? Estuvisteis algunos en la, en la sesión relativa a tendencias eh, sobre marketing, ¿no? eh, de, Sobre marketing para 2021. Y hoy vamos a ver eh, tendencias para transformación digital en el año 2021. Una de las, eh, de las cuestiones eh, principales eh, Voy a poner un momento antes de la introducción. Lo que sí os agradecería que, que cerréis los, eh, los, eh, los micros. ¿Vale? Que cerréis los micros conforme vayáis entrando. Eh, bueno, pues eh, en el tema este de la transformación digital, la transformación digital, eh, hay que entender que es algo. Eh, obviamente, pues no es algo que ha surgido hoy eh, de un día para otro, sino en la transformación digital siempre hay que entenderla como un continuo, ¿no? como al, como una serie de eh, transformaciones que se van dando, eh, obviamente en los últimos, digamos, en los últimos 20 años, pues han sufrido un gran, una gran evolución, un gran impacto, pero que digamos que es un continuo y un poco este webinar, lo que lo que vamos a intentar aquí un poco es eh, aclarar algunos conceptos que, pues muchos conceptos que vamos a que, vamos a, que estamos muy habituados, ¿no? a escuchar en el en el día a día en las noticias y en otros, y en otros y en sectores más de, de negocios y un poco que entendáis eh, a qué se, se refiere. Hay toda una serie de conceptos, como vamos a ir viendo, como el Big Data, como inteligencia artificial eh, y algunos otros, que obviamente no vamos a poder entrar en profundidad sobre ellos, pero bueno, la idea es que eh, entendáis un poco eh, cuáles son los cambios que van a propiciar eh, eh, durante este año y los años que, que vendrán. Entonces, como como comprenderéis, muchas de las cuestiones que vamos a abordar son cuestiones, digamos, continuas, no son cuestiones que no se refieren solamente al año 2021, sino que eh, van a tener su evolución en lo que queda de año y en lo que queda, en lo que queda de década. También el segundo factor eh, relevante que eh, vamos a, a tratar es el que llevamos ya pues, un año sufriendo, por desgracia, ¿no? Es el, el tema de la pandemia. ¿no? Como, como decíamos ahí en la, en la introducción, pues la situación actual de pandemia ha propiciado que muchas de las tendencias digitales previstas eh, en años anteriores, pues se hayan acelerado. El tema del teletrabajo, pues obviamente no, acaba de, no, acaba de, no se inventó eh, el año pasado, cuando pues, probablemente muchos de vosotros, o, eh, eh, o por ejemplo, que seáis eh, estudiantes pues eh, tuvieseis que de repente acudir a, a, a teletrabajar o trabajar desde, desde vuestras casas eh, en un entorno pues, muy diferente al que estábamos acostumbrados. Muchas empresas eh, se han visto forzadas a, eh, a, a asumir ¿no? el, el teletrabajo y obviamente eh, esto es un cambio que estaba previsto, ¿no? Estaba previsto que cada vez más, cada vez hubiesen más trabajadores eh, trabajando desde sus casas o trabajando desde lugares, digamos, que no sean la oficina tradicional. Por supuesto, pues el tema de la, de la pandemia ha propiciado que este cambio, que digamos, ya estaba eh, previsto y pendiente en, en todos los sectores empresariales, pues se haya acelerado de forma dramática. Obviamente esto ha, ha provocado que muchas empresas, pues por ejemplo, no se hayan encontrado en buena situación, en una situación favorable para eh, asumir este, este reto. Pero bueno, ya se, se supone que después de un año, después de un año ya que vamos a hacer desde que eh, digamos, com comenzaron ¿no? los confinamientos y tuvimos que ponernos a trabajar todos desde nuestras casas. Yo llevo trabajando desde casa desde hace muchos, muchos años. Es una, una cuestión que vamos a, que vamos a ver, eh, pero claro, mucha gente pues, no, estaba, no estaba acostumbrada y ha tenido digamos, que adquirir una serie de competencias digitales durante este tiempo para que a lo mejor no está preparado. Las personas que estaban ya preparadas, que ya tenían una, una serie de competencias digitales eh, aprendidas, pues digamos ahí ha tenido un plus un plus de eh, digamos de productividad le ha sido más fácil adaptarse a este nuevo entorno que las personas pues que estaban más acostumbradas a pues a trabajar en ciertos eh, entornos sin eh, con una necesidad imperiosa de presencialidad obviamente como digo estamos hablando de eh, todos aquellos trabajos todos aquellos sectores que puedan eh, eh, beneficiarse de la del, del teletrabajo, en el caso de, del, del que vamos a hablar ahora. Pero también hay otros negocios, como, como ahora veremos, que sí pueden aprovechar también, que obviamente, que pues, como uno de los ejemplos que pondré, no pues una frutería, una pescadería, pues obviamente no puede eh, eh, depender del teletrabajo, eh, del porque obviamente tiene que tener un, un local ¿no? en el que ofrecer eh, sus, eh, sus productos, pero, eh, por supuesto, este tipo de negocios también pueden eh, aprovechar una serie de eh, tendencias digitales de cara a, que, eh, a no quedarse atrás y no depender simplemente de, eh, de la presidencialidad. Vamos a ver un poco el índice. Lo, lo hemos dividido en seis, eh, en seis partes. La primera parte eh, vamos a hablar de estrategia y cultura digital, pues un poco lo que estamos hablando de las competencias digitales de los trabajadores y los cambios ¿no? que está viendo en el consumo, la movilidad y el ahorro. Después, eh, qué cambios o qué tendencias hay eh, hacia lo que llamamos la experiencia del cliente, es decir, nosotros como, como empresa, pues cómo podemos darle a los clientes eh, nuevos, eh, nuevos servicios. Después vamos a hablar también de lo que llamamos organización, comunicación y talento, es decir, cómo dentro de una empresa pues, se puede organizar eh, esto, este nuevo entorno digital, cómo comunicar y cómo captar, eh, captar talento. Después, eh, ya en el apartado productos y, y servicios, vamos a hablar de diferentes eh, tipos de productos y servicios novedosos que van, que van surgiendo dentro del mercado. En el quinto punto vamos a hablar un poco de las infraestructuras, de infraestructuras y tecnología, ¿no? de cómo pues esta, esta idea de la eliminación de sedes físicas eh, pues ha propiciado pues, toda una serie de, de palabras, ¿no? como estamos viendo ahí, es data center, big data, inteligencia artificial y, y 5G, una serie, de, una serie de conceptos que es interesante conocer. Y ya en, sexta, en sexto lugar, pues los procesos, qué procesos se están dando. Eh, nuevamente novedosos tengo por ahí un hay por ahí un micro un, alguien tiene el micro abierto por ahí y estoy escuchando una puerta una puerta cerrarse eh, como digo pues vamos a ver cómo eh, como empresa pues estos nuevos eh, eh, procesos pues van a provocar eh, pues una serie de cambios todo esto que vamos a estar viendo tenemos que verlos también siempre todo desde tres puntos de vista desde el punto de vista empresarial es decir nosotros como empresarios que podemos tener, pues a una serie de trabajadores a nuestro cargo, desde el punto de vista, obviamente, de los trabajadores, es decir, de esos, de esos trabajadores, digamos, que dependen de, eh, de un empresario que le da trabajo, y desde el punto de vista de consumidores. Es decir, todos estamos en algún en alguno de estos tres puntos, si no estamos en los tres puntos a la vez. Obviamente, todos estamos en el punto de los consumidores, porque en el fondo todos somos eh, consumidores. Entonces, eh, digamos que todo, todo los, todas estas ideas que vamos a ir viendo, eh, como digo, las la, la podemos, eh, la podemos dividir, las podemos englobar en estas tres categorías. ¿no? La categoría del, del empresario que tiene que ofrecer unos, eh, una serie de, de servicios a sus, eh, a sus clientes, a sus, eh, a sus consumidores, y una serie de aptitudes hacia sus trabajadores. Entonces, como digo, pues los objetivos, pues en primer lugar, pues conocer las tendencias de transformación digital en el mundo empresarial y laboral, después valorar estas nuevas tendencias y sobre todo las que han venido propiciadas por los cambios producidos por la, por la pandemia. Como he insistido al principio, entender que estos procesos digitales son continuos, que no es algo que, digamos, eh, exista para 2021 y en 2022 deje de existir, sino que es, que es un proceso que está en continua evolución y la idea eh, un poco de este webinar también es entender que no nos podemos quedar atrás y si nos quedamos atrás, pues digamos, vamos a salir pendiendo desde cualquier punto de, de vista y un poco también, pues en el objetivo 4, pues definir cuáles son los cambios culturales, comunicacionales y empresariales de la nueva década y nuevamente en el, este entorno de la pandemia. Vamos a comenzar con el tema de la eh, de, de la perdón, de la estrategia y cultura digital. Eh, lo primero que, que, que, que, que tenemos que, que entender, lo primero que te obviamente vamos a. Vamos, la primera tendencia. Que, sea, eh, que hemos visto este, este año 2020 y la seguimos viendo en el año eh, 2021, son las competencias digitales de los trabajadores. Es decir, cuando hablamos de competencias digitales, eh, lo que tenemos que intentar es eh, quitarnos la idea de que eh, todo lo que hacemos con el ordenador es informática. ¿no? Es decir, eh, informática es lo que hacen los informáticos. Si nosotros no somos informáticos, no estamos haciendo nada de informática. Es decir, saber manejar Google Docs, saber manejar Google Drive, saber manejar un Dropbox, saber enviar un correo, enviar un mail, abrir un Zoom, eso no es informática. Eso son competencias digitales. Cuando digo, informática es, con lo que digo, lo que hace una persona con el título de informática. Igual que pues, eh, saber utilizar WhatsApp, o saber utilizar Telegram, o saber utilizar Facebook, o Twitter, o cualquier red social, no es informática. Sino son lo que llamamos competencias digitales. Y ahí tenemos que intentar no quedarnos atrás, eh, en, bajo ninguno de los conceptos. ¿Vale? No, no tenemos que quitarnos un poco esa idea de que, bueno, yo a mí, a mí los ordenadores se me dan muy mal, porque lo único que, lo único que vamos a conseguir es, como digo, quedarnos atrás. ¿no? Eso no, no sé si, espero que no lo hayáis sufrido, pero como digo, ha, ha ocurrido que el año pasado, cuando se produjeron los primeros confinamientos ahora vamos a cumplir pues, prácticamente un año de los primeros confinamientos, pues eh, muchas, empresas, mucho, y muchas empresas y muchos trabajadores, digamos, eh, eh, de repente, pues como se suele decir comúnmente, se les hizo bola, ¿no? se, les, se, les, se les hizo muy cuesta arriba esta idea de eh, trabajar en remoto, de trabajar desde casa, de trabajar sobre proyectos, de no, traba, de no trabajar eh, eh, en base a un horario, sino en base... a a, a ir entregando escuchar? ¿De ¿De eh, perdón eh, a ver si podéis eh, los micros por ahí perdón eh, entonces como como digo eh, eh... Esta idea del de lugar de trabajo digital, eh, obviamente nosotros, a nosotros nadie nos obliga ¿no? a, a tener un ordenador en nuestra casa para poder trabajar y pues eh, eh, si la empresa quiere que trabajemos pues obviamente es responsabilidad de la empresa eh, pues, el ponernos eh, el equipo para que podamos desarrollar esa tarea. ¿no? Porque, como digo, nadie está obligado a tener un ordenador eh, en su casa y ni siquiera pues, a eh, eh, coger el móvil fuera, de, eh, fuera del, horario, del horario laboral. Pero sí eh, es nuestra responsabilidad como eh, trabajadores el tener una serie de competencias que, digamos, eh, eh, provoquen, como dice ahí, unas habilidades básicas para utilizar dispositivos y aplicaciones digitales en el lugar de trabajo, independientemente de que el lugar de trabajo sea una oficina o sea eh, nuestra casa. Entonces, ahí tenemos que realizar una serie de como llamamos procesos y aplicaciones que se define como la capacidad de formular una necesidad de información clara, navegar a través de fuentes dispares y obtener acceso a los recursos. Es decir, que cuando nosotros estamos eh, trabajando, digamos, estamos creando un contenido, no, estamos creando una serie pues, en el, pues si somos contables pues estamos creando pues eh, con una herramienta como excel pues estamos creando una serie de, eh, de informes que después esos informes los van a tener que ver pues, los jefes o el resto de, de compañeros entonces toda esa información tiene que ser clara y eh, tenemos que ser capaz de compartirla de forma óptima ¿no? eh, tenemos que estar siempre pendientes de los nuevos recursos. Es decir, eh, eh, hace unos años pues, eh, nos usaba Excel eh, y lo que usaban eran eh, pues, eh, libretas de, de contabilidad donde se apuntaban las cosas a manos. Obviamente, eso ya no existe. Eh, eh, hace unos años pues, eh, yo tenía mi Excel, mi, mi archivo de Excel en mi ordenador y de ahí no salía. Pues, Ahora se usan eh, herramientas como, como Google Sheets, para que son eh, eh, pues un Excel, digamos, que puedo compartir y que todo el mundo puede ver. Y que es decir, vamos avanzando dentro, digamos, del, de la misma idea, la, la, la, el trabajo de un contable, en cierto modo, no varía, pero sí lo que varía son las herramientas sí. la las herramientas que, que, que, que usa. Entonces, tenemos que eh, estar, digamos, siempre eh, pendiente de esos nuevos eh, recursos para... Eh, para, para no quedarnos atrás y eh, como dice ahí pues pensar y adaptar es decir eh, eh, tenemos que tener las habilidades para aprovechar al máximo una variedad de oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo digital es decir siempre tenemos que estar aprendiendo no podemos quedarnos en que ya sabemos hacer las cosas de una manera y esa es la forma en la que habrá que hacerlas y no cambiar no sino tenemos que pensar siempre que eh, la tecnología va avanzando y esa idea de que la tecnología vaya avanzando pues obviamente nosotros tenemos que avanzar con ella ¿no? si nos quedamos atrás pues como digo nosotros como trabajadores nos tenemos quedando eh, nos estaremos quedando atrás y pues en un caso como digo como ocurrió eh, el año pasado pues si ya empezamos atrás pues nos va a costar mucho trabajo ponernos, eh, ponernos al día por eso digo que, que, que os animo a eh, siempre Perderle, eh, perderle el miedo a ir probando eh, nuevas, eh, nuevas herramientas, a ir probando eh, nuevas metodologías, a ir probando nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, porque, eh, como digo, eso, con el caso desgraciado, por ejemplo, de que nos quedemos en el paro, pues todo, todo eso que nosotros tengamos ya aprendido va a ser un valor añadido, va a ser una competencia digital que vamos a poder ofrecer a eh, quien quiera eh, emplearnos. Pues como digo... Eh... Todos estos cambios digitales, todas, eh, pues obviamente han, eh, han provocado una serie de cambios en el consumo, en la movilidad y en el ahorro. En el consumo eh, me lleva a eh, si yo tengo un negocio, digamos eh, que puede, que puede, prácticamente, no, todos los negocios pueden tener eh, presencia digital y ahora veremos que es posible, que prácticamente cualquier negocio pueda tener eh, presencia digital. Y obviamente, pues yo tengo que, que, que saber ¿Quiénes son eh, mis consumidores? ¿Qué les gusta? Si estoy haciendo una conexión positiva con mis con los consumidores de mis productos o de mis, eh, o de mis eh, servicios. Tengo que pensar si mi cartera de productos refleja realmente las necesidades del consumidor y si incluso puedo yo crearles nuevas necesidades a los, eh, a los consumidores. ¿vale? No me puedo quedar en, eh, pues, por ejemplo, si tengo una panadería, no me puedo quedar en eh, ofrecer tres tipos de pan y ya está pues si sí, sí puedo ofrecer otros tipos de pan, porque me doy cuenta de repente que hay una serie de consumidores que va a valorar que haga un pan de pipas o que haga un pan de, de, de, otro, de otro estilo, pues tendré que saber y investigar eh, si existen consumidores para ese nuevo, para ese nuevo eh, producto. Pues obviamente aquí pues puedo preguntar directamente en el caso de que yo tenga un, eh, un negocio eh, un negocio local o, como ya os comentó el otro día la compañera, pues, por ejemplo, usar las redes sociales para yo un poco sondear, saber cómo son mis consumidores, ¿no? Para saber yo, pues, si mis consumidores son eh, gente mayor o gente joven, si son eh, personas solteras o eh, casadas, si son hombres o mujeres, si son personas de alto nivel adquisitivo o de bajo nivel adquisitivo. Es decir, yo tengo que tener claro quiénes son mis consumidores para yo poder adaptar Adaptar mis, eh, mis productos y mis eh, servicios. Obviamente, ha cambiado el tema de la eh, movilidad. Es decir, la, la, la limitación de movimientos, pues, como dice ahí, continúa afectando a las redes de transporte, a la cadena de suministro y traslado de trabajadores. Esto tiene varias consecuencias. Una, pues la, en la que ya he mencionado del tema del teletrabajo, ¿no? Si, y si lo planteamos desde el punto de vista de los trabajadores o de los eh, empresarios. Pero desde el punto de vista de los consumidores, también eh, tenemos que aprender que probablemente pues, puede ocurrir que los consumidores no puedan llegar a mí, pues por el tema de las restricciones de movilidad, no pueda llegar a mis eh, a, a mis locales, ¿no? a mi local eh, físico. Pues, como digo, igual que un local, eh, un, un restaurante, eh, si ofrece comida a domicilio, si ya ofrecía comida a domicilio antes de la, de la pandemia, pues probablemente le haya resultado mucho más fácil adaptarse a esta nueva situación que si ha tenido que improvisar eh, de repente un servicio que antes no, eh, no ofrecía. Cuando hablo de un restaurante, hablo de un restaurante o hago de cual prácticamente de cualquier tipo de negocio, el que yo ser capaz de eh, solventar esos problemas de movilidad que pueden tener mis, eh, mis clientes y, como digo, digitalmente, ya sea mediante un formulario en la web, ya sea mediante, por ejemplo, eh, un simple mensaje de WhatsApp, eh, poder darle a los clientes eh, esos servicios. Eh, durante, el, como digo, lo vuelvo a decir, durante estos eh, los primeros meses del año pasado, por ejemplo, que estuvimos, eh, que estuvimos confinados, ya os cuento un caso personal, yo, tenía, yo eh, vivía, la, vivía la, al lado de una, de una frutería y esa frutería pues eh, tú le podías enviar la lista de la compra eh, por WhatsApp eh, y cuando tenía la, la, el pedido listo, pues te avisaban, te avisaban igualmente por WhatsApp y eh, podías pasarte a recoger el, el pedido. Incluso, incluso esa frutería eh, antes de la, de la, del confinamiento era, una, era un, lo, un local, por ejemplo, donde no se podía pagar con tarjeta, no tenía habilitado el pago con tarjeta y todo era pago en, eh, en efectivo. Pues rápidamente se pusieron las pilas e implementaron el pago en efectivo porque sabían que, eh, pues, obviamente por temas eh, sanitarios, pues es mucho más, eh, es mucho más higiénico eh, pagar con la, con la tarjeta que tener que estar, pues, eh, manoseando eh, el dinero. Como digo, un, un negocio tan de sencillo entre comillas como una eh, como una frutería, pues se adaptó a, eh, a dar eh, de forma, digamos, más o menos eh, sencilla mediante simplemente un número de, de WhatsApp dar eh, solventar ese problema. De la, eh, de la movilidad. Eh, incluso también te ofrecían llevarte a, a casa el, el, la compra, pues en el caso de que tú no pudieses ir a, y esto por ejemplo, pues venía muy bien, como digo, cuando, como, digo, como decía en el punto anterior, ¿quiénes somos mis consumidores? Pues obviamente si mis consumidores son personas mayores, pues si les ofrezco que por un euro más les llevo la, eh, la compra a la casa, pues es una serie de, un eh, público al que este servicio pues, le viene bien. Y cuanto vaya, más pueda yo facilitarle a este público que no es nativo digital, es decir, que no eh, digamos controla tanto el tema de, de, de Internet y de las redes, si yo le puedo facilitar con una herramienta que tienen que tienen todos, digamos como es el, el WhatsApp, pues le eh, facilitará mucho eh, el tema y que digamos mi negocio pues, se vea eh, afectado lo menos posible por ese tema eh, y otro otro cambio muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tema del ahorro, es decir, el gasto en los hogares este, este año ha sido menor del de habitual pues debido a la, a la pandemia, pero esto ha afectado que en muchos hogares han disminuido los ingresos pero, al, pero, han, pero ha disminuido también el consumo. Hay hogares en los que los ingresos no han disminuido y al gastar eh, menos, pues obviamente han podido ahorrar más. Pues, si no se han ido de vacaciones, si no han eh, gastado, digamos, por ejemplo, eso que se gastaba tanto en ocio eh, hace, hace un año. Pero, pues si no puedes ir al cine, no puedes ir al teatro, no puedes salir a, a comer, pues obviamente es un gasto, es un gasto que no tienes, y si tus ingresos no han decaído, pues eh, tienes más ahorros. Esto eh, eh, a nosotros, como decir, como empresa, es algo que también nos afecta, porque podemos propiciar que ese, ese dinero pues, que antes los consumidores eh, trasladaban, eh, gastaban, por ejemplo, en, en, como digo, en, actividades de, en actividades de ocio, pues puedan gastarlo en mis negocios o en darles, por ejemplo, yo una alternativa de ocio, una alternativa de ocio diferente a la que ofrecían, eh, pues como digo, pues en restaurantes o. O cines o, o teatros. Como digo, son, son tres, eh, tres cambios que, como que, que, que, que, que, es, que estaban previstos que se que fue, pues, fuesen produciendo, pero que, como digo, del tema de la pandemia pues ha propiciado que vayan a, a mayor. Ahora vamos a ver cómo ha afectado esto, digamos, desde el punto de vista del cliente, ¿no? donde eh, se han producido alguna serie de, eh, de brechas, alguna serie de cambios eh, que, nuevamente digo, se han, eh, se han acelerado por el tema de la pandemia. Eh, nosotros como, eh, como empresas, nosotros como eh, eh, propietarios, a lo mejor, de, de un negocio, pues podemos beneficiarnos de algunas de estas eh, plataformas, ¿no? Es decir, existen dos plataformas, es decir, una plataforma que se llama Discord y otra llamado Twitch. Discord es una plataforma donde jugadores ¿no? de diferentes juegos pues, se comunican en línea, pero cada vez más eh, se están eh, abriendo en, en Discord, es una herramienta donde tú abres, digamos, una sala donde, sobre un tema, y entonces, digamos, ahí la gente pues, puede conversar sobre ese tema en un chat, eh, en un chat de voz. Mezclado con un chat eh, escrito. Eh, como digo, pues permite comunicarse por, eh, por voz, por vídeo, por texto. Y eh, nosotros, eso, ¿cómo lo podemos usar como, como empresa? Pues, por ejemplo, es una, es una manera de yo juntar a eh, mis clientes eh, mediante algún juego, ¿no? Yo puedo proponerle a, a, a mis clientes algún tipo de algún tipo de algún tipo de juego y que se conecten a ese a ese canal de manera que yo eh, los tenga entretenidos. Obviamente, pues Twitch es, otra, es otro de los eh, servicios que este año de, eh, ha tenido un gran auge. ¿no? Twitch es una plataforma donde, practica, donde básicamente lo que se hacen es transmiten, transmiten vídeos eh, en directo, en, en vídeo, de prácticamente cualquier temática, pero eh, sobre todo el principal impulsor este año ha sido los videojuegos. Básicamente una persona se pone a jugar un videojuego en, en su casa eh, y lo retransmite y el resto de, eh, de usuarios pues, pueden entrar y ver cómo juega y pues, a ver, ir comentando en un chat eh, que aparece eh, lateralmente. Ya me suena que el otro día ya de todos modos la compañera también estuvo os estuvo, os estuvo hablando del, del tema. Eh, ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas, eh, estas, eh, estas herramientas? Pues eh, desde, eh, por ejemplo, patrocinar a eh, influencers, patrocinar a eh, usuarios de Twitch que tengan un alto número de seguidores y pues, pedirles que patrocinen eh, nuestro producto o, como digo, nosotros mismos eh, si eh, nos dedicamos a algún algún tema en concreto pues eh, si nos dedica, por ejemplo si tenemos un restaurante pues nosotros podemos crear un canal de Twitch donde eh, pues eh, estemos mostrando la cocina de nuestro de nuestro restaurante mientras estamos haciendo una receta en concreto vale una, es una idea eh, eh, ya como digo cada cada negocio y cada y cada cada sector pues digamos como se decía, de su padre y de su madre, y eh, eh, podrá ver cómo, cómo hacerlo. Pero, como digo, es una herramienta que no habría que dejar eh, pasar. Igual que no habría que dejar pasar eh, eh, un canal de comunicación como eh, TikTok. ¿no? TikTok es una aplicación gratuita para, para iPhone y para, y para Android, donde pues, eh, suben vídeos de eh, 60 segundos, eh, con filtros, con stickers, con pegatinas, con música, donde pues, eh, todo, el mundo, todo el mundo lo ve una cuenta y, eh, eh, y a partir de ahí pues eh, <coughs> dependiendo de los vídeos que tú vayas eh, que tú vayas viendo pues te irá ofreciendo nuevos vídeos nuevamente lo que digo si por ejemplo nosotros tenemos pues como digo una frutería y me quiero hacer un tiktok o una peluquería pues eh, puedo hacer de vez en cuando, hacer vídeos donde eh, subirlo a, a, esta, a esta red para que mis clientes pues, eh, vean eso y entonces sientan una cierta cercanía. Eh, en realidad, lo que yo estoy, lo que estoy provocando es que, por ejemplo, los clientes se puedan poner en contacto conmigo eh, por ahí, no solamente como yo antes mencionaba, el tema de ponerse en contacto por WhatsApp, pero si un cliente nos ve ahí, pues nos puede enviar un mensaje, nos puede pedir una cita, nos puede, eh, eh, como digo, puede, puede, puede eh, subir digamos, su, eh, eh, su nivel digamos, como cliente es decir, y, y, y provocar que el cliente sienta que si nos tiene que hacer alguna pregunta, si nos tiene que hacer una consulta, pues es un medio por el que eh, ponerse en contacto con nosotros. Entonces no tenemos que despreciar estos estos, eh, estos medios a la hora de como digo crear contacto con los clientes como digo como siempre también sin ser eh, sin ser pesados sin ser eh, eh, sin ser demasiado, eh, digamos entendiendo siempre quiénes son nuestros clientes y cuál es el contexto de estos de estos vídeos pero como digo es una buena manera de eh, crear una serie de conexiones con los eh, con los clientes Otra de las tendencias que vamos a ver cómo en estos, eh, cómo en, esto, cómo en este año eh, adquiere eh, más, eh, más relevancia son lo que llamamos las aplicaciones de aforo de sistemas de reserva y de conferencias. ¿no? La, las herramientas de gestión de aforo pues, eh, permiten ¿no? realizar un seguimiento de cuántas personas entran y salen. De, pues, de eventos, de hoteles o de cualquier otro espacio público ¿no? y permiten compartir la ocupación con los clientes para que puedan decidir cuál es el momento más seguro para ir a un lugar. Claro, esto es algo que ahora mismo ya existía hace, hace, hace, hace bastantes años, ¿no? Digamos, no es algo que acaba de, de existir, de, de inventarse ahora mismo, pero lógicamente con el tema de las restricciones, de sobre todo obviamente de las restricciones de aforo en muchos negocios, ¿no? Donde, pues, eh, está al 50% al 70% o al 40%, es decir, donde, donde tenemos que estar controlando cuánta gente hay dentro de un, de un lugar, sobre todo si estamos manejando un sitio grande, tipo un gimnasio o, eh, o algo así. Las diferentes eh, eh, aplicaciones de aforo, pues, digamos, eh, en este último año, pues, eh, se han puesto las pilas muchísimo y han surgido eh, muchas... Eh, de Muchos tipos, ¿no? Ahí os he puesto cuatro, eh, que son de las, digamos, de las eh, de las más eh, relevantes. También es importante que son aplicaciones que están en, en español, es decir, que tienen que la mayoría de ellas. Eh, desarrolladas por empresas españolas o, como digo, que ofrecen pues, todos eh, sus servicios eh, en español. Obviamente, todos estos servicios son servicios de, de pagos, son servicios donde eh, tenemos eh, la mayoría de ellos son de suscripciones mensuales, eh, es decir, vamos pagando eh, cada mes eh, eh, como, como pagamos ¿no? Netflix o cualquier otro tipo de, de, de servicio, pues digamos, pagamos una, una, una pequeña cuota. Son, son aplicaciones que Sale muy bien de. están muy bien de precios. Y como digo, si tenemos, eh, si tenemos eh, un negocio donde eh, tengamos que estar controlando eh, cuánta gente ha, ha entrado en nuestro negocio, y cuánta gente hay ahora mismo y que digamos estemos cumpliendo eh, las leyes, como digo, ya sea un, un restaurante, un hotel, un, o, o en el caso de que estemos organizando eh, algún tipo de, de evento. Pues eh, ahí tenemos a Afority, que se encarga de solucionar de forma ágil y eficaz el cumplimiento de las normativas y protocolos. Además, muchas de estas aplicaciones ya te van eh, te van poniendo, eh, se han ido adaptando ¿no? a, la, a la nueva situación. Y pues, por ejemplo, tú le puedes poner no pues no, pues yo quiero que me avises cuando el aforo en mi local esté al eh, 50%. Entonces tú le, le, lo, lo, lo programas y entonces el, el, la aplicación detecta. Cuánta, eh, cuánta gente digamos está entrando en un, en, en un lugar y eh, de esta manera pues te va avisando de que digamos estás está cumpliendo eh, está cumpliendo el límite. Esto se puede publicar, esto lo podemos publicar en nuestra web, por ejemplo, y si lo tenemos publicado, pues así un, un, un cliente que quiera acudir a nuestro local pues podrá saber si en qué punto se encuentra el local. Si yo ya sé que un local está al 70% y no me va a dejar entrar, pues eh, pues cojo me espero y no voy o me espero a buscar una, una hora en la que el lugar esté eh, menos concurrido no como digo bionics pues otra de las aplicaciones que, que, que ofrece un sistema que con la pantalla con la pantalla ubicada en la entrada del local en el aforo entonces incluso podemos digamos pues en muchos sitios lo que tienen puesto es una tablet no una tablet en el en la puerta del, del local eh, pues digamos pegada a la pared no para que obviamente para que no se la lleve para que no se la lleve nadie y donde nosotros podemos ver directamente pues eh, cuál es el, el cuál es el aforo ahora mismo de ese de ese local y de esa manera pues la gente sabrá si entrar o no y como ahí os, os tenía puesto, por ejemplo, Kidlicker and Go, pues para supermercados, museos, discotecas, edificios públicos, playa, piscinas o parques. Es decir, cualquier tipo, cualquier tipo de, eh, de local. Esto, como digo, ya en el momento que necesitéis alguna, pues eh, eh, estas, estas webs ofrecen bastante, bastante información y bastante ayuda a la hora de adaptarse a vuestras eh, necesidades. Otra de las cuestiones que también está, que es interesante son los sistemas de reservas online, ¿no? donde podemos pues, eh, programar citas, ¿no? pues, por ejemplo, pues, un, pues, una, un, un lugar de fisioterapia donde eh, nosotros podamos directamente consultar eh, qué citas hay, qué, qué huecos hay eh, disponible y pues, yo directamente eh, concertar una cita. Directamente desde la misma web, ¿no? sin necesidad de eh, tener que estar llamando, preguntando, Sino yo puedo eh, eh, hacer que en mi web, en la web de mi, de mi local, de mi, de mi negocio, pues ya aparezca qué huecos hay para que eh, alguien, digamos, se dé de alta y reserve una cita o, por ejemplo, es muy interesante para eh, los alojamientos o destinos turísticos eh, como esta, Rular Hest, que es una aplicación específicamente eh, pensada para, como digo, alojamientos y destinos turísticos o reserva de alojamientos, un eh, nombre muy sencillo, reserva de alojamientos.es, donde, eh, como digo, eh, si tenemos algún tipo de negocio de, eh, de hostelería y sobre todo de, eh, de alojamiento pues nos va a permitir pues nos va a permitir eh, eh, tener, que nuestros clientes puedan ver de forma eh, fácil y sencilla eh, cuáles eh, cuáles son nuestras, eh, nuestras capacidades y por supuesto pues las herramientas de conferencia como esta misma que estamos usando ahora mismo zoom para eh, pues, que se puede sincronizar con el calendario y eh, proporcionar videoconferencias como las que estamos haciendo ahora mismo. Eh, si, si en otro en otra situación, pues esta charla que estamos teniendo hoy hubiese sido presencial y estaríamos ahora mismo todos en una, en una sala y yo estaría viendo las caras. no me estáis viendo la cara a mí, pero yo la estaría viendo a, eh, a vosotros, pero Zoom pues como digo, proporciona esto y si yo quisiese, pues os pediría que, que, que, que enchufaseis las cámaras para poder veros, la, para ver, veros las caras y poder saber si os estáis aburriendo, si no os estáis aburriendo, si me estáis haciendo caso o no. Tenemos eh, aplicaciones como Microsoft Teams o como Skype, que digamos que es un poco el programa por, por excelencia y uno de los más, eh, de los más eh, veteranos, pero que, como digo, pues, este año, pues digamos, Zoom ha sido la eh, plataforma estrella y, sobre todo, pues, son aplicaciones que están en, un continuo, en, un continuo, en una continua evolución y cada vez pues, van ofreciendo nuevas, eh, nuevas, eh, nuevas características. Luego, son herramientas que es importante, eh, volviendo al tema de las competencias digitales, que conozcáis, pues, como digo, para que. Eh, eh, si sí, eh, os dicen mañana de organizar una reunión por Zoom, pues digamos que no pille, os no pille de nuevas eh, y sepáis un poco más o menos cuáles son las cosas que se pueden hacer con ella Y una cosa muy interesante, por ejemplo, para, eh, los, eh, para los negocios de de ropa, ¿no? Para los negocios de, de textil, pues es eh, la idea del escaparatismo digital frente al showroom, ¿no? El showroom, el escaparate de, de toda la vida, el escaparate de toda la vida que da a la calle por donde va pasando gente y ve nuestra ropa, pues ha sido sustituido o tiene, es, se está viendo sustituido. Por eh, lo que llamamos el escaparatismo digital o e-showroom. ¿no? Es, pues, como dice ahí, es la versión online del escaparate de una marca, no, la versión online del escaparate de toda la vida, donde eh, nosotros podemos ir eh, mostrando cuáles son nuestros, eh, nuestros productos. En el caso, de, por ejemplo, como digo, de la industria textil, pues es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo, pero como digo, pues en el caso, por ejemplo, de que yo tenga una frutería, pues podría ser bastante interesante, pues yo tener una página donde, pues más o menos cada dos, tres días, pues yo suba la foto del producto que voy sirviendo en mi, eh, en mi local. Esto puede propiciar que alguien, pues, vea los tomates y decida comprarlos porque los tomates tienen muy buena pinta. ¿Vale? No es lo mismo que yo le diga al frutero, ponme dos kilos de tomates, pero yo no veo los tomates para nada, a que eh, yo vea de repente, pues, una foto que ha subido esa mañana. El, el frutero a la, a la web y de esa manera pues digamos a mí me provoca una mayor eh, confianza a la hora de, eh, de comprar como digo el escaparatismo digital eh, eh, es digamos no, no, no sustituye ¿no? A, la, a lo que llamamos no sustituye digamos, a lo que llamamos una tienda una tienda online sino es un complemento de la, eh, de la tienda online Hoy pues vamos con el punto de organización, comunicación y talento. Obviamente, eh, insisto, eh, nos hemos eh, encontrado de repente con una situación donde hemos tenido que compaginar todos eh, el, el, lo que llamamos un sistema bimodal. ¿no? Eh, aunque mañana ya eh, se acabe la pandemia, aunque eh, para finales de año estemos todos vacunados y todo eh, pase. A una, como se dice, ¿no? una nueva eh, normalidad, eh, hay algo que ya eh, no eh, va a desaparecer. Y es esta idea de eh, la posibilidad de trabajar de forma remota, de trabajar de forma no presencial, de trabajar de forma online. Las empresas han visto que en muchos casos eh, es un ahorro, es un ahorro de, eh, de recursos, eh, es un ahorro de recursos para el trabajador que no se tiene que desplazar a la sede de la oficina, que no tiene que hacer una hora de coche para ir a una hora de coche, una hora de autobús o el medio de transporte que sea, que es un ahorro para el empresario porque pues, tiene que gasta menos, obviamente, en electricidad, gasta menos en infraestructura y, como digo, el trabajo online está aquí para quedarse y es algo a los que nos tenemos que acostumbrar, ya seamos trabajadores o ya seamos... Eh, Empresarios. Obviamente la presencialidad no va a desaparecer. Como he dicho, hay sectores donde la presencialidad es fundamental y es incluso, como digo, deseable. También cierto grado de presencialidad. ¿no? La presencialidad, como, como apunto ahí, permite interacciones sociales y la comunicación cara a cara sigue siendo la más deseable. Yo, a mí, yo estaría encantado y yo desearía que esta clase, que este webinar se estuviese re, eh, desarrollando de forma presencial y, como digo, pudiese ver la cara a todos y pudiésemos estar todos, digamos, en una misma sala, porque, digamos, sería mucho más, eh, sería mucho más vivo, ¿no? Mucho más, eh, mucho más social. Pero. Eh, nos tenemos que adaptar y en ese sentido, como digo, el trabajo online pues requiere contar con internet y con un ordenador y también eh, eh, ser responsable con la gestión personal del tiempo. ¿vale? Esto es algo que a muchos os habrá costado eh, si no estabais acostumbrados a, eh, a trabajar de forma remota o a trabajar de forma online. No, eh, eh, no es lo mismo pues, eh, eh, ir a una oficina y cumplir un horario que estar tú en tu casa, donde existen administraciones, donde te levantas, vas al baño, te vas por un vaso de agua, no te está mirando el jefe, eh, no te están mirando los compañeros, nadie te va a mirar mal si dejas de trabajar a las 4 de la tarde. Entonces, en ese sentido hay que cambiar un poco la, eh, la mentalidad, en el sentido de que, por ejemplo, pues no hay que pensar tanto en horarios y pensar más en objetivos. ¿no? Si yo plantearme una serie de objetivos, eh, eh, una serie de objetivos que tengo que cumplir en el día. Y si oye si yo consigo cumplir esos objetivos en seis horas, pues eh, estupendo y es tiempo de calidad que gano para mí. También hay que pensarlo en el lado contrario. El trabajo online no puede ser tampoco una esclavitud en el sentido de yo conectarme a las 8 de la mañana y pegarme hasta las 8 de la tarde conectado porque, tengo, porque quiero terminar, porque en realidad un trabajo, pues, un trabajo nunca se termina, ¿no? nunca, nunca, nunca, nunca se, termina, nunca, se nunca se termina. Entonces eh, eh, no puede ser ni eh, algo que provoque que eh, planteemos mal nuestro tiempo. Podemos plantear mal nuestro tiempo desde el punto de vista negativo en el sentido de no organizarnos lo suficientemente bien y no llegar a tiempo o no parar de trabajar, porque bueno, como estamos en nuestra casa, pues nos dan las 8, las 9, las 10 de la noche y seguimos trabajando porque no, digamos, tenemos ese punto. Entonces, digamos, ahí tenemos que ser responsables con la gestión personal del tiempo. Y obviamente esto es algo que ninguno eh, hemos, eh, ningún, todos tenemos, que, digamos, que aprender. Obviamente, pues los, los que llevamos más tiempo trabajando desde casa, pues ya... Hace mucho tiempo que aprendimos a hacerlo, pero obviamente, pues, mucha gente durante este año ha tenido que estar aprendiendo. Eh, otra idea también, y esto ya, digamos, desde un punto de vista empresarial eh, es interesante, es el teletrabajo para eh, captar talento, lo que podemos llamar talento globalizado. Es decir, si eh, mis empleados eh, van a ser teletrabajadores, si mis empleados van a ser eh, personas que trabajan desde su casa. Eh, ¿Quién me impide a mí, pues contratar contratar a alguien? Perdón, ¿me están? ¿Quién me va a mí impedir, pues contratar a alguien de eh, Cuenca, de Badajoz o de cualquier o de eh, o de Seattle o de cualquier eh, lugar que, eh, que eh, en el que exista una persona que hace el trabajo que yo quiero que haga. Eh, obviamente, esto está provocando toda una serie de, eh, de cambios eh, en el sentido de que ya no hace falta que estemos eh, ubicados en el lugar donde está la empresa para la que estamos trabajando. Y desde el punto de vista, como digo, del, del, eh, del empresario, no tenemos que, ya que contratar a trabajadores que vivan cerca de mi lugar de trabajo y puedo eh, contratar a alguien que viva a 2000 kilómetros pero bueno mientras haga la tarea que tiene que hacer pues eh, eh, será bienvenido obviamente esto eh, es, es una es una es algo eh, que beneficia a todo el mundo no beneficia a trabajadores y beneficia a empresarios beneficia a trabajadores porque pueden buscar nuevas oportunidades no si tú estás eh, si tú eres una persona competente y bien formada eh, eh, puedes eh, eh, ofrecerte a otras empresas, y si eh, tú eres un empresario que lo que te interesa es captar eh, talento, captar a alguien que trabaje bien para ti, pues eh, eh, lo puedes encontrar en cualquier sitio y, digamos, la movilidad geográfica ya no es un factor a tener en cuenta. Como digo, esto esto cada vez más va a, eh, va a ir eh, siendo algo a tener en cuenta. ¿no? De ahí, lo, el primer punto que con el que iniciamos de las competencias digitales. Si mis competencias digitales son óptimas, si mis competencias digitales eh, eh, se adecúan a lo que busca el, el empresario, pues obviamente va a provocar que yo pueda ofrecerme a eh, cualquier a cualquier empresa que quiera pagarme pues lo que yo lo que yo pida y obviamente va a redundar en mi sueldo, en mi sueldo como como trabajador, porque voy a poder tener voy a tener la posibilidad de elegir entre varias, entre varias eh, ofertas. Otro de los, otra de las eh, cuestiones que, estas, que surge también con el tema del, del teletrabajo y con el tema del de trabajo online eh, son los del el pluriempleo y la pluriactividad. ¿vale? La situación de pluriempleo es la de la persona ¿no? que trabaja en dos más empresas distintas en. Una misma eh, actividad, pues por ejemplo, si yo me dedico a las redes sociales, pues yo puedo llevar eh, las redes sociales de eh, varias empresas a la vez, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No tengo por qué estar trabajando en una sola, en una sola empresa, ¿no? Puedo dar servicio como autónomo, a varias empresas o incluso puedo eh, eh, estar contratado por una empresa y a otra empresa eh, facturarle, digamos, siempre que no haya, obviamente, un choque de intereses entre estas dos, eh, entre estas dos empresas. Pero, como digo, es muy, es muy habitual que eh, eh, y es muy habitual en el mundo eh, autónomo la situación de, eh, de empleo. Y, por otro lado, también tenemos que contemplar la situación de pluriactividad, ¿vale? La situación pluriactividad, es eh, sentir por productividad la situación del trabajador por cuenta ajena o eh, propia, cuyas actividades den lugar a su alta en varios regímenes distintos de la, de la seguridad social. Es decir, yo por la mañana me puedo dedicar a las eh, redes sociales y por la tarde me puedo dedicar a ser traductor para Netflix. ¿vale? Por, poneros, eh, eh, por poneros un, un ejemplo. Eh, eh, disparado es decir puedo yo puedo realizar diferentes actividades que no que no que no tengan que estar digamos incluidas en el mismo epígrafe de la eh, seguridad social vale entonces como digo es algo que el teletrabajo que el trabajo online pues está propiciando y que obviamente pues siempre tenemos que, eh, que contemplar cuanto más amplio sea nuestro abanico y ahora ya hablo desde un punto de vista de trabajador cuanto más amplio sea nuestro abanico cuanto más eh, cosas, digamos, cuanto más talento, cuanto más cosas sepamos a hacer, pues obviamente más facilidades vamos a tener para eh, no solamente ofrecer servicios a las empresas, sino poder realizar diferentes actividades en diferentes sectores. Vamos con la cuarta parte donde vamos a hablar de eh, cómo, cómo han cambiado o cuáles son la, un poco las tendencias para el, para el nuevo año, para la nueva década, en cuanto a los productos y servicios que podemos ofrecer nosotros nuevamente como empresarios o que nosotros como consumidores vamos a tener que eh, va, vamos a ver que existen, ¿no? Entonces, ahí tenemos en el cuadrado azul este eh, los, lo que llamamos modelos de consumo flexible, ¿vale? Un modelo de consumo flexible eh, sería algo como Netflix, ¿no? Netflix es algo que yo pago este mes, es un, es un servicio de suscripción, yo pago este mes y si yo me doy de alta hoy 24 de febrero, pues el 24 de marzo dejaré de tener ese servicio si no lo pago y lo disfruto durante un mes. Por eso tenemos que ver si nuestro negocio si nuestro negocio puede de alguna manera acogerse a ese tipo de, eh, a ese tipo de modelo. Es decir, que podamos ofrecer nosotros algún tipo de modelo de consumo flexible, como diceis, desde suscripciones hasta pago por uso, ¿vale? Eso, es decir, eh, pago por uso sería cada vez que usas algo lo pagas, ¿vale? Cada vez que haces uso de un servicio, eso sería, por ejemplo, pues el es algo tan antiguo como eh, cobrar, eh, uno lo comentaba antes, ¿no? como, el, como Cobrar un euro o dos por el envío a domicilio, ¿vale? Pues eso es un consumo flexible. O yo puedo coger y eh, ofrecer a mis clientes pues una especie de tarifa plana, ¿no? Pues si me, si pagas 5 eh, euros al, eh, o, o, o darte, por ejemplo, de harta pues la, las tarjetas de fidelización, ¿no? Pues si pagas una tarjeta de fidelización de 20 euros anuales, pues tendrás todos los envíos gratis, ¿no? Pues, por ejemplo, como hace... Amazon. No os pongo ejemplos de empresas grandes, pero tened en cuenta que, que todas estas ideas, en realidad, siempre las vamos a poder adaptar a nuestro eh, a nuestro negocio, por muy pequeño que sea. Ya, como digo, ya tengamos una panadería, una frutería o una eh, lavandería. Es decir, cual, cualquier tipo de negocio podemos coger esta idea y darle la vuelta para eh, Salvador, dice que no escucha. ¿A ¿Alguien más le ocurre? Que me diga alguien por lo menos que me escucha bien. Estoy aquí hablando eh, solo. Vale, me oí bien. Vale, pues eh, eh, le digo a, a Salvador. Le bueno, ha dicho Salvador que vuelva, que cierre y vuelva a entrar. A ver si. Entonces, como digo, todos nosotros tenemos que pensar, aunque con que yo ponga ahí, por ejemplo, pues otro de los ejemplos que bueno, es decir el, el, el dibujito que, que os pongo, eso es eh, Adobe, el famoso Adobe Photoshop, que, eh, que eh, hasta hace poco, pues era un producto que tú comprabas, tú comprabas Photoshop y ya lo tenías ahí comprado. Tenías comprado, digamos, el programa para toda la vida, pero en los últimos, eh, en los últimos años pues se decidió por un, por un por un modelo de suscripción. Es decir, ahora tú ya no compras el programa Photoshop, sino lo que haces es suscribirte a Photoshop durante un mes. Entonces, si tú tienes una empresa, por ejemplo, una, una tienda de fotografías, eh, pues te, te puede interesar eh, darte de alta solamente el mes que lo vayas a usar. Y si, por ejemplo, pues el mes de agosto va a estar cerrado, pues, ese mes no lo pagas, ¿no? Porque para qué vas a estar pagando algo que no vas a estar usando durante ese mes, como digo, igual que nos damos de baja de Netflix, si sí, ese mes no vamos a estar viendo nada. Entonces, esta idea del, del consumo, del consumo flexible, como, como dice ahí, también conocido como todo, como servicio, pues requiere un modelo de negocio que eh, cambia la forma en que los productos y servicios se venden. Como digo, pues yo puedo, yo puedo crear pues tarjetas de fidelización. Puedo crear diferentes eh, modelos que provoquen que eh, yo cobrándole, a lo mejor, una pequeña cantidad a mis clientes, pues provoque que eh, eh, los clientes se fidelicen en mi tienda. En mi tienda. Al final es el, es el negocio de Amazon. ¿no? Amazon lo que ha provocado es que eh, cuando vamos a comprar algo online directamente, vamos directamente a Amazon. Vamos no, ya, ya, no, ya no consultamos a ver cualquier otro lugar donde eh, podamos ir viendo, porque sabemos que digamos todo, todo lo que existe, si no existe, no está en Amazon, ¿no? Amazon, exactamente, como dice ahí bien Ana María Palop, pues similares a Windows o Microsoft Office, ¿vale? Que también ofrecen pues servicios de suscripción y como digo, pues pueden provocar, pueden... Eh, eh, tú puedes suscribirte durante un tiempo concreto. Como digo, la, aquí la, la idea que tenemos que quedar que queda clara, nosotros en, ya desde un punto de vista, digamos, empresarial, es, es ver si alguno de estos modelos lo podemos adaptar a nuestros, a nuestros negocios. Como siempre, volviendo atrás a lo que hemos hablado antes, conociendo yo a quiénes son mis clientes, conociendo cuáles son pues, los ahorros que tienen mis clientes, conociendo si sí, mis clientes, probablemente pues, si sí, sí, yo sé que mis clientes son. Eh, eh, personas mayores son personas digamos que tienen a lo mejor unos conocimientos del mundo digital más eh, más bajo pues a lo mejor no puedo complicarles la vida con demasiadas cosas de, eh, modernas pero si yo sé que mis clientes sí pueden eh, eh, adaptarse bien a esos nuevos modelos pues quizás eh, eh, eh, consiga como digo atraer, atraer nuevos clientes y que los, mis clientes se acostumbren a comprar otra, otra, otra cuestión que surge también eh, en, los últimos, en los últimos años y cada vez más es lo que llamamos la tecnología financiera. ¿no? Son eh, eh, estos nuevos modelos de, de negocios donde eh, podemos eh, pedir eh, micropréstamos o microcréditos o micro, o micro eh, eh, con muchas mejores condiciones de las que podemos conseguir en un, en un banco y sobre todo orientadas a orientadas como digo a modelos de negocios digitales, ¿vale? Si nosotros queremos eh, realizar una inversión para eh, como digo para transformar digitalmente nuestro negocio de alguna manera, pues a este tipo de empresas como financiaré el Novicap o Borrox Podemos eh, presentarle nuestro modelo de negocio digital y estas empresas pues nos pueden, como dicen, como dice ahí, pues eh, obtener liquidez sencilla y rápida para impulsar el negocio. ¿vale? Como digo, esta, estas empresas sobre todo van, eh, van orientadas a negocios, sobre todo, digitales, ¿vale? no tanto a negocios eh, físicos. Y como digo, pues eh, eh, si no, normalmente entregamos digamos, un modelo de negocio a eh, modelo de negocio a estas empresas y si estas empresas ven interesante eh, el negocio que estamos eh, intentando eh, subir pueden incluso eh, financiarnos eh, a fondo perdido o eh, darnos préstamos o, como digo, financiarnos a cambio, por ejemplo, de participaciones en la empresa o eh, formas similares. Como digo, es una, son buenas alternativas a lo que podríamos denominar la banca, eh, la banca, eh, la banca eh, tradicional. ¿no? Y otra, otra idea muy interesante que eh, eh, cada vez más eh, se está eh, implantando es la reducción de intermediarios. Cada vez más, eh, eh, la, la, desintermediación, la oh, desintermediación es la eliminación de intermediarios de una cadena de suministro o en relación a una transacción o a una serie de transacciones. ¿no? En lugar de pasar por los canales de distribución tradicionales que tenían algún tipo de intermediario, un distribuidor, un mayorista, un corredor o un agente, pues cada vez más las empresas pues, son capaces de Contactar directamente con los clientes, en este caso, pues a través de internet. ¿no? Ahí tenemos un gráfico donde vemos cómo, pues, el, el, el de la izquierda, digamos, sería el, el tradicional de eh, logística de suministro, donde pues, el fabricante, el fabricante le lleva el producto al mayorista, el mayorista lo almacena y se lo pasa al minorista, y el minorista es el que le entrega el producto al cliente final. ¿vale? Yo puedo, pues, montarme un pues eso, por ejemplo, lo hemos visto en los últimos años en la industria textil, ¿no? Donde tú, eh, si quieres bañoso, eh, eh, eh, si eres bañoso con, eh, pues haciendo punto, pues puedes hacer tu jersey de punto y le haces unas fotos y puedes venderlo en internet directamente. Tú eres el fabricante que puedes directamente ponerte en contacto con un cliente final y eh, venderle. Directamente. Esto, como digo, cada vez más eh, eh, fabricantes pues, eh, eh, van reduciendo los eh, minoristas. Eh, eh, eh, yo, por ejemplo, os contaba antes, por ejemplo, el caso de la eh, frutería, pero el otro día, por ejemplo, contactaba, contactaba yo con un, eh, con, un, con un pescadero que directamente eh, eh, eh, pesca, eh, el, eh, pesca los peces y directamente desde la lonja va vendiendo a eh, clientes finales, ¿vale? En este caso, pues, eh, eh, se salta, digamos, el paso del, eh, del mayorista, ¿no? Y, y, este, y este pescadero, pues, te envía un vídeo eh, con los pescados que ha... Eh, de hecho, este pescadero ha montado directamente un canal de, eh, de WhatsApp, donde, pues, eh, digamos, sube todos los días un vídeo con el, con el pescado que ha eh, pescado ese día... Y tú directamente puedes decirle, pues quiero que me traigas eh, este pescado, y a partir de una cierta cantidad, pues directamente ya incluso te lo trae a tu casa. Lo digo nuevamente, si os fijáis, estamos recorriendo todos estos pasos que hemos visto: conocer a tus clientes, el tema de la, de la movilidad, el tema de usar las nuevas las, las tecnologías, en este caso una tecnología como WhatsApp para ponerte tú en contacto directamente con el cliente y no estar esperando que eh, de llevar este pescadero, pero el pescadero que lo que solía hacer era llevar, repartir el pescado por las pescaderías y entonces ahora en vez de repartir el pescado por la pescadería, pues lo que hace es se salta ese paso y directamente le vende a los clientes finales, ¿vale? Como veis, es algo la reducción de intermediarios que cada vez más está a la orden del día, en este caso, pues afecta sobre todo, pues a los precios, pues a eliminar intermediarios, pues se pueden ofrecer precios mucho más mucho más competitivos que los que ofrecía ofrecía antes y a su vez también, pues tienes nuevos clientes que antes no tenías. Queda el agua Bueno, pues como, como sabemos, pues todas las empresas, como decimos ahí, todas las empresas buscan formas de reducir sus costes y la mayoría pues tienen dificultades para hacerlo cuando pagan a diferentes proveedores por múltiples servicios. Entonces, eh, una tendencia, eh, como digo, que no es nueva, pero sí cada vez más está eh, eh, eh, tenemos que intentar propiciar, es ofrecer múltiples servicios. no Al utilizar los servicios comerciales, pues a través de un proveedor de servicios pues ahorramos dinero y ahorramos tiempo en una empresa por ejemplo si yo quiero montar una página web no pues eh, yo voy a buscar una empresa que me haga todo el trabajo no no voy a buscar por un lado un diseñador que me diseñe un logo por otro lado eh, una empresa que me compre el dominio y el hosting después otra empresa que me haga eh, la página web y después otra empresa que se encargue de gestionar el tema de cómo montar la tienda online. Pues obviamente voy a ir a una empresa que me haga todo ese, que me haga todo ese, eh, eh, toda esa necesidad que yo tengo, porque yo al final lo único que quiero tener es al final, una, tienda, una página web con una tienda online ya montada. No voy a buscar a, a siete proveedores diferentes, sino que intento acudir a una que ofrezca todo todos esos, eh, todos esos eh, servicios. Entonces, nosotros tenemos que, como digo, eh, eh, intentar, eh, como empresarios, buscar a empresa, buscar a otras empresas, que es algo de lo que también vamos a hablar, que nos puedan proporcionar cuantos más servicios mejor. Pues si esa empresa, aparte de hacernos la página web y de, y de diseñarnos el logo, nos puede también llevar las redes sociales y eh, gestionarnos eh, incluso pues lo, los pedidos de forma que a nosotros simplemente nos lleguen los pedidos y nosotros solamente nos tengamos que encargar de hacer las cajitas y enviarlas pues mejor que mejor vale cuanto más cuanto más intermediarios eh, cuanto más eh, intermediarios digamos cuanto más eh, menos proveedores tengamos pues vamos a poder eh, tener un mejor precio esto nuevamente lo digo desde los dos puntos de vista. Lo digo desde el punto de vista de nosotros como empresa a la hora de buscar un proveedor de servicios o de nosotros buscar una, un hueco en el mercado y convertirnos nosotros en los proveedores de, de, de, un, de una serie de servicios que podamos aunar bajo una misma empresa. Una idea importante eh, a la hora, sobre todo, si, no, si nos dedicamos a, eh, a, a vender, digamos, a vender eh, objetos, digo ya sea, ya, sea, eh, ya sea ropa, ya sea eh, cualquier otro tipo de, eh, de productos, pues eh, buscar lo que llamamos marketplaces alternativos. Un marketplace es un lugar donde... Eh, se ponen a la venta diferentes productos, ¿no? Un marketplace, pues sería Amazon, ¿vale? Amazon, eh, digamos, Amazon tiene dos partes, ¿no? Por un lado, las partes donde compramos directamente a Amazon y las partes donde, digamos, eh, terceros, terceras empresas eh, venden sus productos en Amazon. Digamos, Amazon hace, digamos, de intermediario. En ese sentido, pues tenemos Amazon, tenemos eBay, tenemos AliExpress, tenemos Fnac o incluso el corte inglés ofrece eh, ciertas partes donde nosotros no le compramos, aunque nosotros le hagamos el pago al corte inglés, pero nosotros no le compramos directamente al corte inglés, sino digamos que el corte inglés eh, really hace de intermediario a la hora de vender un, un producto. Pues siempre tenemos que estar atentos, si nos queremos introducir en el tema del el comercio eh, electrónico, ya sea para generar nuevas oportunidades o simplemente para aumentar nuestra visibilidad a lo que llamamos marketplaces alternativos, ¿no? A otros tipos de eh, marketplaces, pues aparte pues tenemos eh, páginas como Mil Anuncios y, y páginas de, de este tipo y ahí pues os ofrezco cuatro digamos eh, alternativas muy enfocadas a diferentes tipos de sectores, ¿vale? Solo Stocks, por ejemplo, que es una, una web, un marketplace orientado sobre todo a empresas, ¿no? A eh, negocios entre empresas, ¿no? A, a venta de productos entre empresas y normalmente pues de productos al por mayor, ¿no? Pues, pues si yo tengo que comprar, pues no sé, si tengo que comprar eh, papel, pues en vez de comprar eh, una caja de papel en una eh, copistería, pues en esta web, pues probablemente pueda comprar cinco páginas ca, cajas de papel pero a un precio más, eh, más óptimo que el que lo compraría pues en una eh, copistería del barrio después tenemos una web como wish que es un marketplace especializado en productos de bajo coste y por los debajo por debajo de los 20 euros pues por ejemplo si yo me dedico a hacer pulseritas eh, eh, eh, eh, si yo me dedico a hacer pulseritas eh, un segundo le voy a contestar a, a, a salvador Pobre no. Pues, como digo, eh, eh, si yo me dedico a hacer pulseritas, por ejemplo, que eh, puedo a, vender a eh, 10 euros, pues es un lugar donde probablemente me convenga, eh, me convenga estar. teniendo en cuenta que eh, eh, eh, ofrecen, pues, eh, eh, si lo, como dice ahí, si lo que ofrecemos es un ticket unitario bajísimo, ¿no? Sí, sí, eh, productos eh, muy, muy baratos. O, eh, otra web como VidaXL, pues es una web centrada en productos del hogar, pues como digo, ideal para dar visibilidad a nuestros productos y cuanto en cuanto más lugares tengamos dado de alta nuestros productos, pues eh, mejor. O, ya una, una marketplace como Frugo, que pues, eh, tiene diferentes apartados de, de salud de belleza, de cosmética y eh, similares, que eh, pues, eh, se acaba de implantar en España y, como digo, puede ser un lugar, eh, un lugar donde eh, ofrecer, ofrecer nuestros eh, productos. Como digo, si queremos vender online, pues eh, tenemos que pensar no solamente en Amazon y en eBay e intentar ir poniendo nuestros productos en cuantos más lugares mejor. Vamos con las infraestructuras eh, y la eh, tecnología, que digamos que son dos, eh, dos, eh, dos apartados que van muy muy, muy vinculados, ¿no? eh, Ya hemos hablado antes del tema del teletrabajo. Pues obviamente eh, eh, se está surgiendo el tema de la eliminación de sedes físicas, ¿no? Cada vez más, muchas empresas, pues digamos, están eliminando sus sedes. Obviamente, esto les está provocando, por un lado, una serie de beneficios económicos en el sentido de que eh, eh, los gastos ¿no? van, eh, si no tienes que pagar el alquiler. De, de, de un local, pues obviamente tus gastos como, como, como empresa pues van bajando, entonces cada vez cada vez más eh, eh, pues se están eliminando lugares donde como vemos el de la foto, no esta foto es de, de la película eh, El apartamento, donde veíamos una, una oficina con cientos y cientos de eh, trabajadores completamente impersonal y probablemente pues, pues se tienda a eh, oficinas donde eh, haya menos personas y a lo mejor pues en días puntuales. no pues A lo mejor uno de esta semana le toca ir lunes y miércoles, otra semana le toca ir martes y jueves, otra semana le toca ir un viernes. Entonces, podemos adaptar nuestras oficinas, podemos adaptar nuestros, eh, nuestros locales a estas nuevas eh, circunstancias, como dice ahí, pues soluciones a corto, plazo de, a corto plazo destinadas a aumentar la confianza de los trabajadores, reducir la cantidad de personal en la oficina en un momento dado, actualizaciones y modificaciones de diseño más a largo plazo y con, obviamente pues con la higiene en el centro de la eh, planificación, ya sea pues poniendo mamparas o ya sea como digo pues eh, poniendo ventilación en lugares pues, donde antes no había. Obviamente esto eh, provoca eh, nuevos métodos de comunicación, ¿no? nuevos métodos de comunicarnos con nuestros, eh, no solamente con los clientes, sino con nuestros trabajadores. ¿no? Eh, todos conocemos eh, todos conocemos WhatsApp, todos tenemos WhatsApp eh, instalado en nuestro eh, teléfono, pero tenemos que tener en cuenta pues, otras opciones para no obligar, sobre todo a los clientes, a depender de única una única aplicación, ¿no? Pues eh, Puede haber mucha gente que no quiera tener, por las cuestiones que sean, no quiera tener instalado WhatsApp en su eh, teléfono y tenemos que, digamos, respetar y dejar abierto la posibilidad de que los, nuestros clientes se puedan poner en contacto con nosotros. Durante este año, digamos, no son nuevas, pero este año han tenido un auge bastante bastante grande, dos aplicaciones como son Signal y Telegram. ¿Vale? Signal es una aplicación que no es propiedad de ninguna gran empresa, sino es, está desarrollado por una fundación sin ánimo de lucro y está financiado mediante donaciones, en cierto modo, como ocurre con eh, la Wikipedia. ¿no? La Wikipedia es, un, es otro lugar que eh, no, no es propiedad de ninguna eh, empresa, gran empresa, y digamos, por eso mantiene cierta libertad, por ejemplo, de no tener eh, anuncios. ¿Vale? Signal pues es una aplicación que no recopila. Eh, datos sobre nosotros ni muestra eh, muestra anuncios y después telegram que es otra aplicación que durante este este este año eh, ha tenido bastante bastante auge por diversos motivos en los que nos vamos a, a entrar pues es un servicio basado en la, en la nube que se convirtió en una opción popular para aquellos que desean mantener sus mensajes seguros vale tiene una eh, digamos un nivel de, su, de seguridad algo eh, algo mayor que WhatsApp es seguro, WhatsApp no deja de ser una, una aplicación bastante, bastante segura, pero bueno, para, para mucha gente pues eh, no ofrece cientos de estándares de seguridad y Telegram en cierto modo pues suple esta... Este, estas esta deficiencias de WhatsApp y eh, destaca sobre todo por su colección de, de funciones y eh, el cifrado de mensajes, como digo, de, de alta seguridad y los grupos. Y, la, por ejemplo, la posibilidad de crear canales. ¿vale? Los, los, los canales son muy interesantes en el caso de que nosotros queramos eh, abrir un, un canal de comunicación donde dar, ir dando información a nuestros clientes. Después vamos, a, a, vamos a, a, a entender alguna serie de palabras, alguna serie de palabras en inglés que nos vamos a ir encontrando en los próximos años. ¿vale? una de ellas es el concepto de edge data centers. Eh, todos todos tenemos, eh, eh, bueno, sabemos lo que es un servidor, ¿no? Un servidor es un lugar donde se almacenan los datos almacenará pues los datos de nuestra cuenta de Gmail de obviamente pues nuestro WhatsApp nuestro eh, Telegram o cualquier eh, otra cosa que tengamos en la nube ¿no? los edge data centers son infraestructuras de, de informáticas eh, que se eh, que tienen la característica de que están digamos cerca nuestra cerca cuando hablo de cerca hablo cerca físicamente Vale, esto eh, esto es algo que cada vez eh, va a tener más implantación porque va a provocar que eh, pues eh, aunque parezca un poco absurdo lo que voy a decir pero cuando nosotros estamos viendo una película de Netflix por ejemplo eh, pues eh, a lo mejor la película la película digamos la película que estamos viendo físicamente está almacenada en un servidor en Estados Unidos es decir la película va desde Estados Unidos hasta nuestra casa en Málaga pues, eh, y esto pues obviamente provoca un gasto de energía, provoca una, incluso una cierta digamos, contaminación, un gasto energético, que si eh, Netflix tiene edge data centers, si tiene centros de datos en Madrid, por ejemplo, pues digamos el, gasto, el consumo será mucho menor si la película va de Madrid a nuestra casa en Málaga que si va de Estados Unidos a nuestra casa. Claro, esto imaginaros a gran escala, esto imaginaros a escala brutal tipo Netflix, pero también lo podemos, como digo, eh, eh, entender a eh, mediana escala y todo eso, pues como, como digo, va a provocar que cada vez más vayan existiendo centros de datos que estén localizados cerca de nuestros eh, domicilios o lugares de trabajo. Otro concepto eh, que eh, lleva muchos años en el sector, digamos, no es... Eh, no es, eh, no es nuevo, pero es el, el tema del Big Data, donde lo que lo que se hace es acumular una gran cantidad de datos, esto sobre todo se usa mucho en marketing, para, por ejemplo, eh, proporcionar anuncios. ¿no? Cuanto más datos tenga yo de quiénes son la gente que visita mi página, pues más voy a conocer yo quiénes son estas eh, personas. El tema de la inteligencia artificial... Hoy en día, eh, en el terreno de las, eh, de las pymes, por ejemplo, se está usando eh, mucho para lo que llamamos los chatbots, ¿no? para los, eh, los chats eh, que podéis, pues, si entráis, por ejemplo, en la web de, de MoviStar o en muchas otras webs, eh, pues eh, cuando entráis en la, en la web, a, eh, abajo a la, a la derecha os sale un pequeño, un pequeño chat donde vosotros podéis eh, hablar. En realidad, vosotros no estáis hablando con nadie en concreto, sino estáis hablando con un, digamos, un robot, un robot entrenado, un robot entrenado y que a su vez va aprendiendo eh, y le vais diciendo cuáles son vuestras dudas y si el robot... Cuando digo robot, no penséis en una máquina tipo Terminator, sino me refiero a una inteligencia artificial que va aprendiendo y va intentando entender qué es lo que le estamos diciendo. De esa manera, por ejemplo, pues podemos en este caso, por ejemplo, Movistar pues ofrece un servicio de atención al cliente donde eh, la entrada de un, eh, de un técnico o de alguien de atención al cliente, ya humano, pues digamos, entra mucho más tarde si ya la duda que estamos ofreciendo no se produce. ¿vale? En ese sentido, pues eh, Facebook, por ejemplo, pues, ofrece, eh, ofrece la, eh, la posibilidad de eh, crear nuestro propio chatbot en, eh, usando nuestra página de Facebook. ¿vale? Entonces, ahí, pues, digamos, introduciéndole una serie de eh, palabras clave, pues podemos ir enseñándole al robot a que, eh, a que entienda las dudas que los clientes vayan haciendo. ¿Y qué es el 5G? ¿No? El 5G, algo que estamos escuchando ahora mucho, eh, el 5G, con los temas eso, ¿no? de, lo, de, de, de los bulos de, de la vacuna, que nos iban a poner un microchip con 5G y tal, pues bueno, 5G pues es la nueva tecnología que digamos que sustituirá al, a lo que llamamos al 4g donde que básicamente es una tecnología donde eh, vamos a poder tener cada vez más dispositivos eh, eh, conectados a una misma red simplemente pensad cuánto en, ahora mismo pensad en vuestra casa cuántos cuántos dispositivos tenéis ahora mismo en vuestra casa conectados a vuestro wifi vale pues eh, si me pusiese ahora mismo aquí en mi casa a contar cuántos dispositivos pues probablemente me saldrían más de 10 no Gente con que con que en una misma casa vivan dos o tres personas pues entre el móvil el portátil el ordenador la tele el, eh, y ya cada vez más pues por ejemplo el frigorífico la lavadora eh, y, y cada vez, eh, que si tengo una bombilla eh, que se conecta por wifi que si cada vez vamos teniendo más dispositivos que se pueden conectar a ese wifi entonces el problema del del 4g el problema de las de, de, de estas redes que obviamente tienen lo que llamamos un ancho de banda limitado y cada vez va a hacer falta que conectemos más, eh, más dispositivos a esa misma, a esa misma red. ¿no? Digamos, entonces, el 5G pues, viene a un poco eh, ayudar, ayudar a la tecnología a que cada vez podamos eh, tener más dispositivos conectados y hacer un mejor uso del ancho de banda. Y, por último, pues hay una serie de procesos que están, que están cambiando, pues uno de ellos, pues obviamente, es el proceso de cómo compramos, eh, cómo compramos algo, cómo compramos un servicio, un producto, y aquí, pues, eh, eh, digamos, eh, se, te, tenemos lo que llamamos la época dorada de los comparadores, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, eh, los clientes cada vez más comparan, eh, comparan dónde comprar las cosas, ¿no? Ya sea un seguro todos conocemos no el anuncio del perrito del rastreador, donde yo puedo entrar y comprar comparar, y comparar eh, los seguros del coche de la moto del hogar de salud o los seguros de o los perdón o los eh, o los comparadores de vuelos y de alojamientos y una tendencia que está surgiendo últimamente son los comparadores de telecomunicaciones es decir un lugar donde yo puedo comprobar eh, pues qué tarifa, por ejemplo, es la que más me interesa y no tengo que estar yo navegando de un lugar a otro para, eh, para ver eh, para ver cuál a qué en qué compañía me doy de alta. Eh, esto pues eh, o provoca también pues muchas oportunidades de negocio es decir si nosotros podemos realizar un comparador de restaurantes por ejemplo o un comparador de restaurantes local es decir eh, eh, restaurantes de málaga o de una zona y ofrecer un servicio donde podamos ir ya como digo aquí eh, podemos entonces como digo si yo tengo un restaurante me interesa aparecer bien puntuado en ese comparador si yo eh, tengo lo suficientemente eh, conocimientos informáticos Puedo incluso desarrollar un programa, un, un comparador de restaurantes. Como digo, las, las posibilidades son infinitas. Otra idea también muy, muy, muy interesante para las empresas es tener a Amazon como proveedor. No, no, no nos hemos planteado, tenemos pensado siempre, Amazon como un servicio. Eh, eh, de particulares, pero la, eh, cada vez más Amazon se está centrando en eh, dar servicio a las empresas, ¿no? Donde mediante una suscripción, eh, pues eh, podemos darnos de alta en Amazon Business Prime, donde a nosotros como eh, empresa, pues nos ofrecen métodos de pago flexibles nos permite ¿no? ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de buscar eh, ciertos productos y, pues, bueno, incluso nos puede venir bien a la hora de reducir costes, ¿vale? Es, es algo que eh, tenemos que tener en cuenta y, como digo, Amazon cada vez más eh, se está dando cuenta que no debe de ofrecer solamente eh, productos a eh, particulares, sino que las empresas también pueden eh, ser buenos clientes. Y ya, por último, pues, obviamente, hablar de la... Como, como, la, la idea, ¿no? con, la que, con la que con la que he arrancado de que la transformación digital es un proceso continuo, ¿vale? Que tenemos que estar siempre pensando en cada vez más en digital, es decir, las la, la, la tecnologías digitales, como dice ahí, ofrecen nuevas formas de ofrecer valor a los clientes y es algo que está continuamente eh, innovándose y continuamente apareciendo nuevas oportunidades. Pues tenemos que examinar ya desde el punto de vista de nosotros como empresa ver cómo a lo mejor algún hay procesos que podemos transformar y eh, como he dicho antes reducir intermediarios reducir proveedores eh, y pues como digo si cuanto más transforme yo mis procesos y los reduzca pues eh, más productividad va a tener mi empresa o incluso puedo pensar en una cierta transformación de mi modelo de negocio mi modelo de negocio se puede quedar eh, estancado no lo hemos visto en cierto modo con eh, con eh, pues, la dependencia ¿no? de, de, de, de nuestro país del, del turismo no pues si nos hemos centrado en un modelo de negocio concreto y de repente surge una eh, pues un problema como, como el como la pandemia pues obviamente el, ese modelo de negocio se tiene que transformar pues tenemos que estar siempre pendiente y buscando nuevas eh, nuevas formas de transformar nuestro modelo de negocio que obviamente todo eso conlleva y ya es el último punto, y digamos encadeno con lo que habíamos hablado al principio de las competencias digitales, una transformación cultural y organizacional. Es decir, no tenemos que dejar de pensar eh, como pensábamos hace 15, hace 20 años o incluso hace un año, eh, y eh, eh, transformar eh, nuestra, eh, nuestra forma de trabajar y la forma de la gente que, la, que nos rodea para, como digo, eh, hacer, eh, hacer uso de todas estas tendencias que hemos estado viendo y que, como digo, al final pues nos benefician a todos. Como digo, pues ahí ya eh, para acabar eh, es importante pues, realizar alianzas digitales entre empresas, es decir, buscar otras empresas con las que yo poder eh, establecer lo que llamamos, llamamos eh, sinergias y aprender a colaborar con otros socios para eh, eh, cada vez más desde como digo desde un, punto de digital, desde un punto de vista digital como decía antes igual que puedo contratar a un trabajador que eh, vive en, en un lugar diferente al que yo desarrollo mi trabajo pues igualmente puedo establecer acuerdos con otras empresas que no se encuentran en el mismo lugar de trabajo. Y hasta aquí eh, sería todo. Disculpad si alguna vez he ido un poco rápido, pero es que era mucha, mucha información. Si tenéis alguna duda, pues eh, podemos echar cinco minutillos. Si tenéis aquí, eh, como está diciendo aquí María Eugenia, el vídeo estará subido en el canal de YouTube eh, durante el día de, de, de mañana. Y lo podéis eh, lo podéis consultar. Pero bueno, espero que os hayáis quedado con, con esta idea, como digo, de que esto es un proceso continuo del que nunca eh, se deja de aprender. ¿vale? Y lo que tenemos que ser siempre es curiosos y buscar eh, la manera y, como digo, no perderle, no perderle miedo a, eh, a las eh, tecnologías que están ahí para ayudarnos y no para hacernos la vida más difícil. Pues muchísimas gracias, Paco, por, por esta webinar tan interesante, la verdad. No, pues muchas gracias a, a vosotros. Y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir y espero veros en el próximo webinar. No, un saludo. Venga, hasta luego.